Pues bien, una vez que hemos calculado nuestra serie de Fourier, ahora nosotros nos piden que calculemos uno el sumatorio de n igual a 3 de 1 partido n cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante propiedades matemáticas o sustituciones, hacer que nuestra serie sea esta. Es decir, convertir esta serie en esta. ¿Cómo se hace eso? Pues eso ya requiere práctica y eh, dedicarle mucho tiempo a esta serie. Para ver dónde puedes cogerla y meterle mano para que se parezca a aquella. Entonces, yo me he dado cuenta que dos senos de n pi siempre es cero. ¿Por qué? Porque si yo cojo n igual a 1, tengo dos senos de pi, y seno de pi es cero. Entonces, este producto es cero. Si yo tengo n igual a 2, tengo seno de 2 pi. Seno de 2 pi es igual a cero. Entonces, este producto es igual a cero. Si tengo n igual a 3. Tengo 2 senos de 3 pi, pero 2 senos de 3 pi es igual a 2 senos de pi. También hace nuestro producto cero. Y así, sucesivamente, hasta el infinito, todo este producto siempre va a ser cero. Entonces lo eliminamos, porque no nos sirve para este apartado. Para el apartado A, si no hace falta. Entonces nosotros vamos a simplificar el numerador y el denominador, porque vemos... Un n pi y un n pi, pues lo quitamos. Aquí ponemos n cuadrado. Y aquí lo que hacemos es poner un 4. ¿Vale? Entonces ya más o menos pues se parece a lo que tenemos nosotros aquí. Si os fijáis, nosotros aquí tenemos n igual a 1 y aquí n igual a 3. Entonces eso tenemos que cambiarlo. Pues vamos a cambiarlo. Sería pi cuadrado más... Tenemos que sustituir el, el n igual a 1... Y nos quedaría 4, 4 por coseno de pi partido 1 por coseno de nx. Eh, o sea, perdón, de x. Como nosotros queremos que el numerador se quede en 1, vamos a sustituir, sustituir x por pi. Entonces, a partir de ahora, donde pongamos x, vamos a poner pi. ¿Vale? Entonces aquí ponemos pi. ¿Vale? Entonces aquí tenemos coseno de pi por coseno de pi, coseno cuadrado de pi. 4 por coseno cuadrado de pi, coseno cuadrado de pi. Si nosotros lo, lo ponemos así, esto va a ser igual a 1 elevado a n. ¿Por qué? Porque esto es menos 1. Ahí, perdón. Esto es, eh, menos 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces nos queda aquí 4 partido 1, que es 4. Entonces aquí ponemos más 4. Ya estaría en n igual a 2. Entonces nos hace falta otro sumando más. Sustituimos lo mismo. 4 coseno de 2pi por 4 coseno de 2pi. Esto es coseno cuadrado de 2pi igual a 1. Y 4 entre 4 es 1. Pues ponemos ahí el 1. Y ya tenemos nuestro sumatorio el infinito desde n igual a 3 de 4 coseno cuadrado de n pi partido n cuadrado. Ahí veis que ya se acerca mucho más a nuestra serie. Pero ¿qué pasa ahora? Pues que este 4 allí no está. Entonces tenemos que quitarlo. Tenemos entonces pi cuadrado partido 3. Sumamos esto ya, más 5. Y ahora más, sacamos factor común el 4, más 4 por el sumatorio, desde n igual a 1 hasta el infinito, de 4 coseno cuadrado de n pi, o sea, perdón, de coseno cuadrado de n pi partido de n cuadrado. Pero ¿qué pasa? Como ya he dicho, si nosotros tenemos coseno cuadrado de n pi, lo que tengamos aquí lo vamos a elevar al cuadrado, entonces vamos a ver qué pasa. Para n igual a 1, Hemos dicho coseno cuadrado de pi es 1, porque coseno de pi es menos 1 al cuadrado 1. Para n igual a 2, coseno de 2pi es 1, al cuadrado 1 también. Para n igual a 3, coseno de 3pi es igual que el coseno de pi y coseno de pi es menos 1, al cuadrado es 1. Entonces siempre va a valer 1. ¿Qué tenemos entonces aquí? En coseno cuadrado de n pi, pues tenemos 1. Y aquí abajo tenemos n cuadrado. Pues fijado cómo, con unas transformaciones, hemos llegado a esta, a esta serie. ¿Vale? Perdón, bien. Eh, bien. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos ahora es volver al principio donde nosotros hemos empezado el ejercicio. Nosotros decíamos que f de x iba a ser aproximado a una serie de Fourier, ¿no? Pues resulta que nuestra serie de Fourier se nos ha quedado en esto de aquí abajo, ¿vale? Antes, en este paso de aquí, el coseno de nx, la x la hemos sustituido por pi, ¿verdad? Pues entonces, ahora nosotros vamos a poner donde hay una x, pues vamos a poner pi, ¿verdad? Entonces sería f de, perdón, f de pi va a ser igual a una serie de Fourier, que va a ser esto, ¿vale? Pero f de pi, o sea, perdón, f de x es x cuadrado, entonces f de pi, pues va a ser pi cuadrado. Y nos dice que pi cuadrado va a ser una serie de Fourier. Pues vamos a, a sustituir en nuestro caso específico. Pi cuadrado va a ser igual a esta serie de Fourier. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora? Pues una ecuación donde el, la variable que nosotros no conocemos es el sumatorio desde n igual a 3 hasta el infinito de 1 partido en n cuadrado. Pues lo que vamos a hacer es despejarlo. Tenemos daría pi cuadrado menos pi cuadrado partido 3, menos 5, y todo partido 4. Va a ser igual a sumatorio desde n igual a 3 hasta el infinito de 1 partido n cuadrado. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es resolver esta, este conjunto de operaciones para ver cuál es el sumatorio, el resultado del sumatorio. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí. 2 pi cuadrado menos 15 partido 3, todo partido 4. Nos quedaría entonces esto que tenemos aquí. Y ahora, esto se puede simplificar todavía más. Nos quedaría pi cuadrado menos 5. O sea, pi cuadrado partido 6 menos 5 cuarto es igual al resultado de nuestra suma que nos piden en este apartado. Pues como veis, es un ejercicio bastante costoso y complicado, pero que si no le dedicamos mucha práctica y mucho razonamiento matemático, pues nunca vamos a llegar a él, porque esto no se resuelve por arte de magia ni con una fórmula ni nada. Como veis, a partir de una serie de Fourier hemos llegado a calcular este sumatorio. Pues bueno, espero que lo hayan entendido. El... Te contestaremos en el foro, de todas maneras, por si tienes alguna duda más. llamar, y si tienes algo que decirnos, pues no dudes que aquí estamos. Síguenos donde ya sabes. Chao.